Crear publicaciones. El encabezado es uno de los elementos más importantes, ya que determinará en gran medida si tu documento acaba leyéndose o acaba en la papelera. ¿Qué partes debe tener un buen encabezado? Logo de tu marca personal, para que rápidamente te identifiquen quienes te siguen. ¿Qué tema tratas? Para que sepan qué tipo de documento van a abrir. Imagen impactante y emotiva, que ilustre el tema a tratar, titular o más bien cómo resumir todo lo que quieres contar en una sola frase. Esta quizás sea la parte que más te cueste trabajo, pero no te preocupes porque redactar un buen titular supone menos esfuerzo de lo que te crees, lo único que debes hacer es concentrarte y pensar en lo que es realmente importante a transmitir, excluye la información menos relevante, céntrate exclusivamente en crear un titular que comunique lo más importante y que a la vez pueda llamar la atención, consejos para crear titulares infalibles, no incluyas el nombre de tu empresa, no debe parecer que intentas a toda costa que aparezca el nombre de tu marca en los apartados más importantes de tu mensaje, olvídate de hacer rimas, chistes o adivinanzas. Sé serio, el titular es uno de los elementos clave, debes tenerle respeto. Destácalo con negrita, es un elemento que visualmente debe resaltar sobre el resto. Ve al grano, no te enrolles. El titular debe ser breve y transmitir la idea principal en torno a la que gire el tema que quieres difundir. La entrada es el primer párrafo. En dos o tres líneas debes escribir la información más importante de la historia que quieres contar. Este apartado es súper importante porque una vez lo lean sabrán si la historia es interesante o no. A la hora de redactar, céntrate en la respuesta que darías a estas seis preguntas clave. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? En un anuncio bastará con utilizar AIDA Atención, Interés, Deseo, Acción. Ahora bien, como habrás podido deducir, es muy difícil responder a todas estas preguntas en tan solo dos o tres líneas. Planteate todas estas preguntas y decide cuáles aportan datos más relevantes para ponerlos en la entrada. Así de sencillo. Llama la atención con una buena entrada. El cuerpo es la parte contundente. En este apartado tienes que desarrollar todo el contenido centrándote en las seis preguntas que he comentado con anterioridad. ¿Es de vital importancia? Ve al grano, expresa una idea principal por párrafo, siendo breve a la vez. Consejo número 1. Plantea un problema y menciona cómo lo resuelve tu producto. Quizás el mejor de los consejos. Consejo número 2. Una página mejor que dos, cuanto menos es más, tendrás un resultado muchísimo mejor. Consejo número 3. Utiliza la técnica de la pirámide invertida. Presenta los datos claves de mayor a menor importancia en el texto. Resume una corta biografía de tu negocio. Ejemplo. Popsucrem es una marca veracruzana fundada en 2015 con sede en el puerto de Veracruz, México que comercializa pasteles usando internet como canal de distribución. Datos de contacto. Finalmente, deberás aportar varios métodos de contacto para que los interesados puedan comunicarse contigo, para ampliar información o por cualquier otro motivo, que pueda hacerlo de manera rápida y cómoda. Lo recomendable es que plasmes la siguiente información en el apartado de datos de contacto. Nombre y apellidos, cargo dentro de tu empresa, dirección de correo electrónico, número de teléfono, que no falte tu página web y tus redes sociales, a tu elección. ¡Listo! ¡A redactar! ¡Hazlo!